lleno del dolor que embarga la República Dominicana ante el vir y cruel asesinato que se estuvo llevando a cabo en el día de hoy precisamente en el despacho del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales donde perdió la vida a causa de varios disparos el Ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera no solamente Ministro de Medio Ambiente hijo del expresidente de la República Doctor Salvador Jorge Blanco y Doña Cela Jorge de Mera Señores, uno tener que escuchar esta lamentable noticia y compartirla con todos ustedes. Precisamente sobre el mediodía del día de hoy, se dio a conocer esta información. Muchos de nosotros teníamos la inquietud de si era o no era cierta esta información. Nos apersonamos al mismo lugar del Ministerio de Medio Ambiente para conocer la realidad del hecho. Y esto ha sido algo, señores, devastador precisamente alguien que fue un amigo del de infancia de muchos años. Según dicen los familiares y demás, una relación muy estrecha y cercana. Desconocemos las causas que originaron este hecho, pero precisamente más de seis disparos le cegaron la vida al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Señores, de manos de quien se entregó posteriormente el señor Miguel Cruz, una persona que por lo que ocurrió en este hecho, al parecer entraba y salía con frecuencia a este Ministerio de Medio Ambiente. Al parecer era conocido de la manera que se iba a conducir a este despacho del señor Ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. desconocemos lo que ocurrió allí dentro, pero precisamente la información que se dio a conocer como pólvora, a partir del mediodía del día de hoy, que varios disparos se escucharon en el despacho del ministro de Medio Ambiente de mano de este señor Miguel Cruz. Y el desenlace que todos tenemos fue el que se dio a conocer ya en la tarde del día de hoy. El trágico asesinato a causa de seis disparos del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Ahí ven imágenes de todo el ambiente que se vivió sobre el mediodía del día de hoy en ese ministerio de Medio Ambiente porque se entendía que el señor Miguel Cruz hubiese atrincherado dentro del despacho, pero al parecer no fue así. Estratégicamente, y de una manera sorprendido, todos nosotros salió del Ministerio de Medio Ambiente y fue y se, mire precisamente, como suelen en las películas o en esos hechos así tan crueles, fue y se atrincheró precisamente en una iglesia, en una iglesia católica, en la iglesia Jesús Eterno y Maestro Sacerdote, que está ahí en el sector Renacimiento. Luego de darse la información de que se encontraba allí, se presentaron las autoridades para poder lograr la detención de este señor Miguel Cruz de una manera totalmente lamentable. En este sentido, se han estado pronunciando diferentes personalidades. En primer orden, su partido, el Partido Revolucionario Moderno, emitió un comunicado dando a conocer la nota lutuosa. También se expresó a través de su cuenta de Twitter el presidente Luis Abinader, pero en ese mismo sentido la fuerza del pueblo y el PLD también expresaron su dolor por la pérdida de este trágico asesinato de Orlando Jorge Mera, suspendiendo todas las actividades que tenían previstas llevar a cabo. De igual forma, también se pronunció el Senado de la República y la Cámara de Diputados de mano de ambos presidentes. El ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Senado, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, se pronunciaron suspendiendo mañana la sesión que tenían previsto llevar a cabo ante este hecho. Yo me gustaría, por favor, ver alguna de las imágenes de lo que se vivió en la salida ahí del Ministerio de Medio Ambiente en el día de hoy. Me gustaría que pudiéramos ver eso. Mire. Esas son las imágenes precisamente ahí, cómo se estuvo el ambiente que se vivió allí, los empleados tratando de salir del Ministerio de Medio Ambiente ante la dificultad que se presentó luego de este, de este hecho. Todos salieron despavoridos, emprendieron, a, tratando de correr ante el temor que se provocaba allí. miren las personas cómo intenta salir por encima de una ventana de la garita de seguridad al momento de ocurrir el hecho. Lloran las damas, lloran los caballeros ante esta situación. Miren ese joven cómo intenta subir por una de las ventanas para tratar de salir ante la situación que se presentó allí. Miren esa joven, señores. Miren esa dama cómo intenta salir, señores. Todo un hecho que ha consternado a todo el país, señores. El dolor embarga a la República Dominicana. Varias personas tuvieron que ser asistidas por el servicio de acción de emergencia 911 ante la situación que se creó allí luego de dar a conocer esta información. Señores, es muy lamentable este hecho que ha ocurrido. Miren ahí cuando asisten a varias damas precisamente en momentos de dar a conocer este hecho. Miren, tenemos aquí de último minuto, vamos a venir por aquí equipo, porque esto es muy importante, darlo a conocer de último minuto. El Poder Ejecutivo de mano del presidente Luis Abinader emite el decreto 298-22. El presidente Abinader emite el decreto 298-22 que declara duelo oficial los días 7, 8 y 9 de junio del presente año por el fallecimiento de Orlando Jorge Mera. También se instruye la rendición de los honores militares y que la bandera nacional deberá ordenar, mire puesta a media acta precisamente en los recintos militares y edificios públicos en todo el país. Eso está, acaba de darse a conocer este decreto. Este decreto acaba de darse a conocer en el día de hoy, 298-22. Apenas este decreto fue emitido a las 7 y 3 de la noche y ya nosotros con ustedes aquí a las 7 y 8 de la noche lo estamos dándose a conocer aquí de primera mano con todos ustedes. Señores, muy importante esta información. Me gustaría que más temprano el Poder Ejecutivo de mano de su vocero, precisamente Homero Figueroa, emitieron un comunicado ante este hecho también muy interesante, dando a conocer la información. También, como ya le decía, la familia precisamente de Orlando Jorge Mera también dio a conocer un comunicado que me gustaría compartir con todos ustedes, si es posible, por favor, que es muy importante que puedan conocer ese dato, porque la familia, partiendo de la enseñanza de Orlando Jorge Mera, eh, también se pronunció en este sentido, perdonándolo, pero pidiendo que se haga justicia ante este hecho y que pueda ser esclarecido. Creo que lo más prudente en estos momentos, Mírenlo ahí en pantalla, con profundo dolor confirmamos que nuestro querido anegado Orlando Jorge Mera falleció, este lunes víctima de varios disparos, Mire, perpetrado precisamente por un amigo de infancia a quien recibió en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Familia Jorge Villegas emite este comunicado. La familia perdona al autor de los hechos, uno lo mire, un acto muy importante, eso es bueno, de la familia, pidiendo que se haga justicia. Creo, creo que en este momento no estamos para especulación, no estamos para suponer, no, vamos a esperar que esto se pueda esclarecer. Como ustedes vieron las imágenes, precisamente, este señor Miguel Cruz ya fue detenido precisamente en la iglesia católica Jesús y Eterno Sacerdote. Allí fue recibido precisamente por la fiscal... Adjunta Jenny Berenice Reynoso fue trasladado a la, a la unidad correspondiente a los fines de llevar a cabo el proceso de investigación para luego ser presentado ante un juez por el hecho que le está siendo imputado y debido a la situación que se ha presentado. Vamos nosotros a reservarnos cualquier juicio y cualquier opinión y esperar que esta situación pueda ser un poco más esclarecida. Ahora nosotros simplemente nos unimos al dolor de la familia y a todo el pueblo dominicano ante este lamentable hecho que es el trágico asesinato del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera. Paz al alma de Orlando y consolación a sus familiares.